Supervisor. El siguiente archivo se encuentra clasificado, únicamente accesible al personal con un nivel de acceso 4S-286 que cuente con el equipo adecuado para su lectura. A tratar de acceder al documento sin cumplir estos requisitos es punible con la terminación remota vía despliegue del agente de eliminación de Arias Malkut. Proseguir a partir de este punto indica que ofrece su consentimiento ante la directiva y cuenta con el nivel de acceso correspondiente. Ha sido advertido. Ingresar credenciales 4 es 286. Ingresando, por favor espere. scp 286 Clasificación del objeto Keter Procedimientos Especiales de Contención La contención de scp 286 se encuentra bajo la jurisdicción del sitio 180, contando con la participación de la División Contraconceptual y el Departamento de Memética para asegurar el éxito de las siguientes misiones. Interceptar y confiscar todas las copias físicas y digitales existentes de SCP-286. Realizar campañas de amnestización y desinformación para mitigar la propagación de sus efectos. Monitorar la proliferación de instancias de SCP-286-1 y sus actividades. Recabar información pertinente a la naturaleza psique alteradora de SCPS 286. Hallar un método efectivo para neutralizar la influencia memética residual y revertir las secuelas derivadas a la exposición. El destacamento móvil, lambda 266. Diferencias creativas. Ha sido asignado con las responsabilidades de abordaje y ocultamiento de SCPS 286-2, al igual que la vigilancia dentro de los límites fronterizos del Puerto Libre número 2, badr Sojo, en colaboración de la Unidad de Incidentes Inusuales, UDI, del Buro Federal de Investigación. Actualización 16 del 8 de 2018. Tras el reciente descubrimiento de SCP-ES 286-3, la División de Contención Extraplanetaria y la Coalición Oculta Global han formado una alianza a fin de desviar al objeto de su trayectoria actual. Por consiguiente, el procedimiento Nemocin astra ha sido aprobado para llevarse a cabo en la fecha prevista. Véase anexo de... En caso de fracasar, todos los sitios activos de la fundación deberán prepararse para un inevitable escenario de máscara rota y dirigir sus esfuerzos en evitar un potencial escenario de fin del mundo, de clase XK. Acerca de... Bactor's ojos son el enclave anómalo oculto en una dimensión de bolsillo, ubicado en el barrio de la ciudad de Nueva York, de donde tiene su nombre. A grandes rasgos, la población dentro del puerto libre consta en su mayoría de artistas, taumaturgos, devotos a iglesias y cultos paranormales, y en un menor grado, criaturas mitológicas. La ideología que representa Abadur Soho proviene de la corriente del liberalismo y sus derivados. Cuentan, sin embargo, con una gestión gubernamental competente, manejada por la unidad de incidentes inusuales, aún vigente en la actualidad por medio de un consejo municipal. El arte sobresale por el movimiento expresionista arraigado en su cultura, la cual se extiende a su estructura arquitectónica por medio del arte urbano. Predominan los colores vivos en armonía con otras obras superpuestas en la infraestructura. Datos corruptos. Archivo Recuperado A mediados de los años 2000, Antonio Dreyfus et al. publicó una de sus últimas obras como Círculo de Investigación Anómalo, bajo el título de La Puerta Trasera en Soho, un estudio acerca de las características demográficas, culturales y psicográficas de la ubicación. A continuación se presenta un fragmento de la sección Pensamientos de los Autores, Perteneciente a una edición limitada del libro. Bakdur Soho, o El vertedero, como lo conocimos, tiene una historia tan fascinante como enigmática. Se desconoce en su totalidad quienes fueron sus fundadores o cómo exactamente fue descubierto en un principio. Al momento de nuestra llegada, toda la infraestructura era. A falta de un término más apropiado, una invasión de terrenos. Este sitio sirvió como refugio para numerosos anarquistas pertenecientes al movimiento hippie en la década de los 60. No es sorpresa que a partir de esta corriente juvenil tan esmerada en la contracultura, se erigiera lo que es hoy en día es, irónicamente, el status quo de su ciudad. Hubo un crecimiento masivo de artistas motivados por lo que oían de este lugar. Más temprano que tarde, supimos que la oferta superó a la demanda. La existencia de toda una amplitud de células que innovaban en diferentes aspectos terminó por dejar este lugar obsoleto. El último clavo del ataúd llegó en 1995, con la llegada del puro de investigación. Tuvimos que clausurar nuestro proyecto y con ello muy posiblemente retirarnos hasta nuevo aviso. Por un lado, me siento aliviado de que esto haya sucedido. Al menos así no tendré que esperar hasta mi muerte para que esto sea publicado. Ahora son responsabilidad de los Estados Unidos. A veces imagino lo que podríamos haber logrado si el ego nos dejara pensar. Pero luego recuerdo todas esas largas horas en sesiones con un adivino para adelantarnos a ciertos eventos. Y en el fondo sabía que algunas cosas eran inevitables. Hubo uno en particular que miró más allá, casi 20 años en el futuro. El recuerdo de lo que vi aún me persigue cada vez que veo las estrellas y cuando me voy a dormir. Espero no estar vivo para cuando esa cosa caiga del cielo. Antonio Dreyfus. Página 469. Descripción. scps 286 es la designación otorgada a la película únicamente distribuida en Bagdur Soho bajo el título de El Cantar de Lejarus Valgori. Estrenada el 27 de febrero del 2018 con una duración total de 5 horas y 20 minutos. El filme es presentado como una adaptación al libro original del mismo título. Los actores, aunque identificados, no han sido capaces de brindar información pertinente respecto al material original. El resto del personal involucrado en la realización de la película no ha sido localizado hasta la fecha. Se desconoce el nombre de la casa productora, presuntamente se trate de un trabajo poco profesional. Complemento. Sinopsis de SCPS-286. Advertencia. Realizar una descripción precisa del contenido de SCPS-286 supone un riesgo memético de clase 7. Por consiguiente, se han establecido protocolos de seguridad no entre párrafos para disminuir la probabilidad de infección, empero se desaconseja encarecidamente acceder a la información sin estar adecuadamente capacitado para la exposición directa. El texto modificado se presenta en rojo. El cantar de Lejaros Valgori es una película amateur del género de acción, aventura y fantasía medieval de clasificación R. La obra exhibe, además, Numerosos elementos asociados al subgénero de ficción especulativa Grimdark. El argumento gira en torno a un reino ficticio de rasgos élficos y a los eventos asociados a su historia. El protagonista, Leyalus, se halla en medio de un conflicto interno causado por las palabras de un profeta, quien le anuncia sobre el fin del todo afirmando que no hay escape de la catástrofe que se avecina. Durante la película se intenta profundizar en el desarrollo de Lejaros, quien afronta una crisis existencial mientras viaja hasta los confines de su mundo, con el objetivo de hallar una solución. En determinado momento se encuentra un grupo de individuos que afirman ser extranjeros en su realidad. Dichos individuos suponen una burda y estereotipada representación de los integrantes de la mano de la serpiente y no cumplen un rol mayor dentro de la trama. La película alcanza su clímax en el conflicto final entre el protagonista y... una entidad humanoide de aspecto femenino, representada como la figura antagónica responsable de los sucesos. La historia concluye en la derrota de ambas partes. El protagonista fallece en desesperación, sabiendo que sus esfuerzos fueron en vano, puesto que se da a entender que únicamente ha conseguido prolongar la vida de aquella tierra plagada por la tautofobia. Sin embargo, la profecía no ha sido negada. La escena post-créditos permite entrever lo que, según descripciones, es un adelanto de una posible secuela. Notas. Algunos rasgos adicionales a resaltar son el uso constante de tonos oscuros en la escenografía y una notable contradicción en la trama, al introducir elementos y paralelismos religiosos en una civilización que es presentada al inicio como ateísta. Las propiedades anómalas de SCP-286 se manifiestan cuando un individuo humano a partir de ahora clasificado como SCP-ES-286-1, es expuesto a dos horas del contenido de la película como mínimo. También se considera en segundo plano la propagación por medio de descripciones verbales y o elaborar ideas vinculadas a la anomalía por tiempo prolongado. Tras la exposición, empezarán a desarrollar una serie de padecimientos psicopatológicos pensamientos rumiantes de carácter obsesivo, relacionados a los eventos de la película. Rituales, compulsiones, asociados al punto anterior. Alucinaciones auditivas frecuentes. Sintomatología correspondiente al trastorno de despersonalización, poco frecuente. Los síntomas pueden neutralizarse sin mayores complicaciones vía tratamiento amnéstico estándar, con excepción de los dos primeros, los cuales han prevalecido ante todos los procedimientos disponibles. Algunos analistas expertos sugieren que esto se debe a un fallo en el enfoque neurofarmacológico, dado que no considera la resistencia que puede presentar un habitante nativo por medio de Bactur ojo ante dicho procedimiento. Por otro lado, también se teoriza que puede tratarse de una patología sujeta a un concepto, el cual se introduce en algún umbral recóndito de la conciencia, actualmente inaccesible con los medios que dispone la Fundación. Complemento: Sumario de un estudio psicométrico por medio de una aproximación interconductual en instancias de SCPS 286-1. Para ahondar en el caso, se optó por hacer un estudio en paralelo a las investigaciones de campo realizadas en Bactur-Soho. Tiene como finalidad verificar la frecuencia de un comportamiento sistemático entre instancias en función a la evolución de los síntomas, usando la cantidad de horas tras la exposición inicial como variable medible. Es menester clarificar que los estándares de normalidad en la investigación tuvieron que adaptarse a la población. Afortunadamente, la UDI proporcionó una serie de informes y documentos que agilizaron el proceso. Con esta nueva información, se procede a discriminar deliberadamente una amplia serie de patologías, hábitos, que son un factor latente en el lugar. Se dispuso una metodología cuantitativa, diseño experimental puro, siendo la variable dependiente, Y, la frecuencia por día, en estas conductas y la variable independiente, X, las horas tras la exposición. La muestra consta de 50 instancias de 236 casos registrados y en aumento, tomadas a partir de un muestreo probabilístico simple. Por medio del coeficiente de correlación, R igual a 0.95, ver imagen adjunta, se corrobora como verídica la hipótesis alternativa que afirma la existencia de un comportamiento pseudo-ritualista por parte de las instancias. Las obras que originalmente se basaban en el material original han empezado a variar sutilmente en su propia temática, la cual se vuelve más abstracta entre iteraciones. Durante los primeros días, las instancias muestran ciertos déficits en la capacidad de inhibición y toma de decisiones, inversamente proporcional está un aumento en el control atencional. Es en este periodo que se prioriza la divulgación del conocimiento respecto a SCP-ES-286. Sin embargo, en un intervalo aproximado entre 5 a 7 días, ocurre una reestructuración cognitiva que fuerza, por medio del sistema obsesión-compulsión, a los individuos a dedicar la mayoría de sus esfuerzos en realizar representaciones variadas en la ciudad, apoyándose de su estado de conciencia para potenciar la eficiencia de los elementos taumatúrgicos en su elaboración. Para concluir, se sabe que varias instancias han empezado a actuar con cierto secretismo tras la llegada de la fundación. Asimismo, se descubrió la existencia de un individuo sobresaliente que funge como líder del grupo, clasificado como PDI-2371. Las siguientes intervenciones tendrán como prioridad encontrar patrones estables en el comportamiento de las instancias y obstruir sus planes antes de que una amenaza mayor a la estimada. Descubrimiento SCPS-286 fue descubierto dos semanas después de su estreno. Los operativos de inteligencia de la Fundación interceptaron múltiples llamadas de emergencia entre el Consejo Municipal de Bactur Sojo y la Unidad de Incidentes Inusuales, informando acerca de un fenómeno peculiar en el comportamiento de la población. Posteriormente, un grupo de agentes encubiertos dentro del puerto libre corroboraron los hechos. Aproximadamente tres horas después, se perdería el contacto con los informantes y no se volvieron a identificar más llamadas por parte de la unidad. La Fundación comenzó un operativo en aras de comprender la magnitud del problema. Debido a las previas restricciones impuestas, la intervención se retrasó 32 horas. Los agentes enviados lograron ingresarse de forma exitosa en la comunidad Vease anexo A para más información. Anexo A. Seguimiento e investigación posterior. SCPs 286 2 Antecedentes. El día 2 del 5 de 2018, un evento anómalo no registrado resultó en una falla topográfica severa en el puerto libre. Como consecuencia, un nuevo sector se abrió paso hacia la periferia, extendiéndose varios kilómetros al noreste y abarcando 5.7 kilómetros cúbicos del estaurio Long Island Zone en el Océano Atlántico. El terreno carece de urbanización y su acceso ha sido prohibido por el Consejo Municipal de Batursojo. Las investigaciones preliminares revelaron la existencia de una vasta cantidad de líneas ley en dicha zona un hecho contradictorio con la nula actividad meteorológica anómala de índole taumatúrgica. La posición de las mismas también se contrapone a varios principios básicos de la geología oculta. Días antes, se había detectado una súbita proliferación de instancias de SCPs 286 1 luego de que un anónimo subiera una grabación del estreno de SCPs 286 a una red frecuentemente visitada en Bactur Soho. Los intentos de triangular la ubicación de algún responsable vía detección de firma de EVE únicamente apuntaban en dirección a la ciudad. A partir de este momento se forma el destacamento móvil Lambda-266 y se da inicio a un operativo en búsqueda de respuestas. Hilo de investigación. Registro de la misión. Día. 2. Remitente Agente Dahlia Chambell. Seré en breve. Estamos estacionados en uno de los pocos edificios seguros. Los más escépticos tomaron sus cosas y se marcharon, sobre todo aquellos de la iglesia del Dios roto y unos cuantos quintistas. Por si fuera poco. El Consejo Municipal y la Policía tienen las manos ocupadas en evitar que estalle una revuelta entre los habitantes y las instancias de scps 286 1 quienes se han apartado una porción de la ciudad alrededor de la calle donde se estrenó la película. Afortunadamente no son todas malas noticias, logramos encontrar algo. Al final de cada semana se reúnen ahí exactamente a las 22, a partir de ese momento, pdi 2371 realiza un trabajo taumatúrgico a gran escala, utilizando la posición de los astros como un patrón geométrico para dirigir el contragolpe. El resultado es una lluvia de meteoritos aparentemente inofensiva. Aunque su propósito es incierto, está claro que el grupo de instancias no está contento con el resultado obtenido. Durante su regreso, logramos tomar una foto en alta definición del rostro del tipo. Estamos colaborando con la unidad para tratar de identificarlo. Estaremos actualizándolos pronto. Registro de la misión, día 7, remitente, agente Arnold Roberts. Nos tomó menos de lo esperado encontrar a los agentes que perdimos antes del operativo. Su estado actual no los permite cooperar con nuestros interrogatorios, a menos que reciban una fuerte dosis de amnésticos. Creo que el resto habla por sí solo. Tendremos que conformarnos con lo que sabemos sobre PDI 2371. Los registros nos conducen a uno de los primeros habitantes en la historia de Ojo como enclave independiente. Responde al apodo de... Clevor Mrenanti, un turbo habilidoso ejerciendo el oficio de vidente y anarquista. Presuntamente mantiene su juventud por medio de prácticas inusuales. Las autoridades lo consideraban desaparecido hasta hace poco. Enviamos un pequeño grupo de miembros del destacamento junto a otros agentes de la unidad que nos ayudaron a seguirles el paso luego de que se retiraron el domingo pasado. Es gracias a estos nuevos modelos que podemos seguir reportando, el lugar es una zona de infección asegurada. Transcribir todo lo que encontramos, incluso con el filtro acústico, es un despropósito, especialmente considerando que la mayoría del audio y video son prédicas irracionales en función del contenido de la película. Lo que necesitan saber, sin embargo, es que están planeando movilizarse hacia la periferia dentro de nueve días. Ya nos estamos encargando de bloquear todos los caminos hábiles y tomarlos en una emboscada. Registro de la misión, día 16. Remitente, agente Sheldon Roberts. Las instancias de SCP-286-1 intentaron burlarnos. El día de ayer ocurrió el evento. Utilizaron los caminos de la mano de la serpiente para tener la ventaja y aparecer dentro del terreno no urbanizado. De todos modos, nuestra presencia fue más que suficiente para impedir lo que sea que estuviesen haciendo. Nuestro mayor logro fue la aprehensión exitosa de PDI 2371. El sujeto no puso resistencia y fue llevado de vuelta a nuestra base de operaciones en Soho, junto a algunas de sus obras, las cuales eran llevadas por su ejército. Ya las enviamos al departamento de Anarte del sitio 34 para su análisis. Hay algo más que deben saber. 24 horas después del evento, nos llegaron reportes de la unidad acerca de un total de cuatro fumaroles. Colectivamente clasificados como SCPS 286-2, vea su sección Recopilación de Obras Confiscadas de PDI 71 ubicadas en el sector. Las evidencias apuntan a que su fuente, a diferencia del fenómeno original, es la cantidad excesiva de EVE que circula a través de las líneas ley en la zona. Como resultado, los gases emitidos reaccionan al campo de Arad, dándole una coloración azul. La categorización de SCPS 286-2 por medio de sus ejes indica los siguientes valores. Mil, superébano, doble, sostenido, holgado. A pesar de que estos datos puedan parecer alarmantes, no hemos detectado ninguna reestructuración o anomalía retroactiva. Es muy probable que se trate de algún trabajo incompleto, creo que es seguro decir que la misión fue un éxito. Registro de la misión, día 30, remitente, agente Cassandra Mayla. Hay un buen motivo por el cual no nos hemos comunicado, describiremos la información en orden. Los intentos de interrogar a PDI 2371 no dieron resultado alguno. Únicamente se limitaba a cuestionarnos, pero enmudecía cuando respondíamos. Pensamos que sin su presencia, el resto de los sujetos afectados se mantendrían inactivos durante los días posteriores. Por desgracia, hace tres días, encontraron el edificio que usábamos para ocultarnos. Al no contar con el factor del espacio abierto, no tuvimos más opción que retroceder a algún otro punto seguro. Logramos perderlos de vista y evitamos usar todo tipo de comunicaciones hasta confirmar si ese fue el medio por el cual nos encontraron, lo cual no fue el caso. Está claro que buscaban de vuelta a su líder. En los días posteriores la población empezó a rebelarse contra los objetos afectados lo cual terminó en la aparición de aún más instancias. El verdadero motivo de este reporte es debido a que PDI 2361 escapó la noche anterior. Durante el cambio de turno en la habitación que usábamos para vigilarlo, encontramos a nuestros colegas en un estado alterado de estupor y sin rastros del sujeto. Las cámaras de vigilancia solo nos dan a entender que realizó algún tipo de aportación traspasando de las medidas de supresión de I.V. en espacios cerrados. Aunque no estamos seguros de cómo se logró esto con exactitud, era claro que un movimiento tan arriesgado dejaría una firma fácil de rastrear. Ahora tenemos una visión clara de dónde se ocultan. Solicitamos la aprobación del plan trazado para la siguiente operación. Recopilación de las obras confiscadas de PDI 2371, departamento de Anarte del sitio 34, análisis de las obras de PDI 2371, fecha 23 de mayo de 2018, Clevor Mrenati, clasificado como PDI 2371, es un taumaturgo con inclinaciones anartistas mayormente enfocadas a la pintura, a juzgar por las obras presentadas, el sujeto en cuestión no destaca en ningún estilo en particular, pasando desde obras con un aspecto más modernista a ilustraciones abstractas. Los recursos empleados en su elaboración igualmente son variados. Se tiene la teoría de que estas obras fueron realizadas durante o después de alguna de sus visiones y perspectiva distorsionadas por los efectos de SCPs. 286 Se presentan a continuación Primavera Marchita Ilustración realizada con pluma y tinta negra Trazado con blanco sobre grafito Del lienzo se puede extraer un papiro sobre el cual ha sido escrito un poema La obra cuenta una historia acerca de un pueblo especificado Donde los habitantes adoran la estación de la primavera en su deseo de preservarla, durante todo el año, diferentes personas acuden a los campos y a los jardines para realizar diversas obras del lugar, cada una diferente de la otra en base a la interpretación del autor. Al final del poema, se narra que, con el paso de los años, toda la vegetación empezó a marchitarse progresivamente, sin indicios de retornar a su estado original. Es así como el único registro fehaciente de su existencia son las obras de arte realizadas, pero ninguna de ellas se asemeja a la belleza de la original. Se desconocen muchos detalles en la imagen, como lo son la figura humanoide en la parte superior y la mancha diagonal, que se teoriza han sido puesta adrede. Juicio. Ludicium. Ilustración digital. Impresa sobre una lona grande de tela fuerte como gigantografía. Consiste en una representación de la nebulosa de la hélice. Los sutiles patrones difuminados en el fondo mayormente oscuro llamaron la atención del departamento, quienes, tras analizarlo, descubrieron una serie de mensajes subliminales, cógnito peligrosos, donde refieren a la nebulosa como un ojo ciego, incapaz de encontrar aquello que busca. En el centro de la imagen sobresale una figura rocosa. Es alrededor de la misma que se concentra la mayor cantidad de grafismos utilizando el método anteriormente descrito. No obstante, el texto resultante son una serie de partituras en una estructura rítmica compleja basada en compases musicales elípticos. Mandala Avaruda obra artística elaborada sobre un papel blanco no anómalo. La forma del trazo simétrico es análogo con la posición de las líneas ley en el centro del sector producido tras el incidente. Del mismo modo, las iteraciones de SCPS 286-2 coinciden con las cuatro figuras en la ilustración. Se cree que la ilustración tendría como propósito el servir como un mapa o referencia para el ritual previsto por las instancias de SCPS 286-1. A pesar de que la obra no presenta una amenaza cognitiva, el personal encargado de revisarla ha presentado mareos tras observar de manera prolongada los patrones de las líneas. Anexo B Análisis de objeto extrasolar SCPS-286-3. El día 10-6 de 2018, SCPS-026 fue avistado realizando movimientos atípicos. Primero, señaló con un brazo en un ángulo de 70 grados al norte. Luego, una cantidad indeterminada de extremidades emergieron de su espalda señalando en la misma dirección. Sin embargo, no se detectaron objetos potencialmente peligrosos, incluso más allá de los límites de la región transneptuniana. Aproximadamente una hora después del evento, la agente Dalia Chamber notificó al sitio 180 de la situación. Se le autoriza de emplear métodos anómalos para transferir la evidencia a la brevedad. El objeto entregado es una fotografía en formato físico, la cual muestra una animación en bucle del objeto, de ahora en adelante denominado SCP-ES-286-3. Además, puede expandirse dentro del encuadre en un plano tridimensional que involucra al sistema solar, facilitando el estudio por medio de la técnica del paralaje. El objeto precipitado es un asteroide físicamente divergente de otros cuerpos celestes rocosos. La diferencia más notable se encuentra en su parte frontal. Los escaneos de reconocimiento facial realizados en la fotografía revelan un alto porcentaje de similitud en los rasgos comúnmente asociados a entidades tartáricas. El análisis del video requirió de equipo especializado dada su naturaleza cognito peligrosa. El objeto mide aproximadamente 30 kilómetros de diámetro. Sorprendentemente, su composición mineral no presenta variaciones con sus semejantes. SCPS-286-3 se encuentra actualmente a aproximadamente 264.000 kilómetros de distancia de la Tierra viaja a través del espacio a una velocidad constante de 25 km por segundo. Se prevé que el asteroide, al igual que los otros cuerpos celestes que han atravesado la heliosfera en fechas recientes, pasará cerca del planeta. Otra característica anómala del objeto es la presencia de un similar a la cola roja de los cometas, la cual se extiende 50 km detrás del asteroide como ondas que dan la impresión de poseer varias colas en lugar de una. Se teoriza que su núcleo es una fuente normalmente alta de Eve que, al desprenderse junto a los gases ionizados del mismo, producen la coloración púrpura de la cola. Anexo C Procedimiento Nemosin Astra se estima que SCPS-286-3 alcanzará la heliosfera el 20 del 10 de 2018. Ante cualquier eventualidad, tanto la Fundación como la Coalición no Oculta Global han aportado al procedimiento con tecnología de última generación para garantizar su efectividad. Fase Beta: Se dispondrá de la constelación de satélites militares de la Fundación, SCPS-Iris y a la red de sistemas cuasi autónomos de verificación de la existencia por observación, COX-OLUS. Ambos están a cargo de vigilar a SCPS 286-3 en todo momento, notificando acerca de cualquier irregularidad antes de la fecha de impacto prevista. SCPS-IRIS mantendrá su órbita alrededor de la Tierra, durante esta fase se emplearán todos los dispositivos de ocultación y proyección disponibles para encubrir la existencia de SCP-286-3 de la escena pública. Cox Horus recibirá mantenimiento periódicamente en aras de funcionar en su máxima capacidad. Además de contribuir en las tareas de ocultamiento, su principal misión consiste en fijar a SCP-286-3 en la capa base de la realidad vía verificación observacional, evitando así cambios repentinos que obstaculicen la siguiente fase del procedimiento. FASE ALFA Una vez SCP-ES-286-3 ingrese dentro del alcance efectivo, los dispositivos de ocultamiento serán desacoplados de los satélites, operando de forma autónoma durante las siguientes 48 horas, antes de cesar su funcionamiento. Simultáneamente, la División de Contención Extraplanetaria enviará a una nave no tripulada encargada de desplegar el Ajax Shield en las coordenadas trazadas una vez alcance la exósfera. En caso de no lograr desviar a SCPS 286-3, se estima que este habrá perdido, como mínimo, más del 95% de su aceleración y, y vi, momento en el cual SCPS-iris intentará aproximarse al asteroide para alejarlo de la Tierra. 15.28 ¿Quieres saber por qué lo hago? Me preguntó. Retiró la capucha de su cabeza antes de que pudiese formular mi respuesta. Sus orejas puntiagudas eran demasiado familiares. Nadie se atrevió a decir algo y solo seguimos con el recorrido. Aún con todos mis años de experiencia, el oficio de vidente nunca fue para mí. Puedo ver las cosas, pero la interpretación suele diferir del resultado final. Ah tonto de mí creer que todo sería diferente ahora. Siguió hablando, me contó de su plan, de un libro, y de cómo se lo dio a una persona solo para que ésta lo entregara a alguien más. Mientras tanto, yo solo podía pensar en regresar pronto a casa, le faltan algunos retoques a la escultura en la que estoy trabajando. Y llegamos al penúltimo piso, respiro hondo tratando de calmarme. El pasillo hacía fatal, así que aparte la vista hacia las ventanas. No suelo contemplar el atardecer muy a menudo, pero hay algo que me pone intranquilo. No tiene que ver con mi escultura, ni el discurso del señor Marinati. Le fallé a mi gente una vez, no volveré a hacerlo. Entonces, serán esos dos hombres vestidos de negro en el balcón del edificio al frente nuestro. Anexo de Incidente S-286 Amenaza inminente de escenario del fin del mundo de clase XK Desclasificado para el personal con nivel de seguridad 1 en adelante. Inicio del registro Prefacio: El DM Lambda 266 había pospuesto el segundo operativo tras el descubrimiento de SCPs 286 3. El día 20 del 10 de 2018, el objeto ingresó a la biosfera, siguiendo el curso previsto. Durante los meses anteriores, se mantuvo seguimiento de SCPs 286 1. Determinando que se movilizaban entre los edificios abandonados en las zonas que habían tomado con anterioridad, valiéndose de medios anómalos para pasar desapercibidos. Nuevamente en el presente, PDI 2371 fue avistado en compañía de la instancia, subiendo hacia el tejado. Lambda 266 lanza una ofensiva a distancia, lo cual logra retrasarlos lo suficiente para que el resto del destacamento avance hacia ellos. 1543 En medio de la conmoción, varios otros subgrupos de instancias empiezan a dispersarse por las calles de Batur Soho. El equipo de manejo de disturbios de la UDI se encarga de manejar la situación en tierra, mientras que el destacamento intercepta a aquellos que se aproximan a los pisos superiores. 15:55. PDI 2371 es visto en el tejado del edificio donde se realizó el ataque, sin rastros del individuo que lo acompañaba. Da inicio un trabajo taumatúrgico menor para alterar los sentidos de percepción en sus alrededores. El DM informa de una especie de cántico o ritual ser pronunciado. 16.00. El audio es sometido a un filtro preliminar antes de ser transcrito. El destacamento llega al último piso neutraliza 23 2371 La fundación notifica a todos los miembros del equipo de la unidad que evacúen el área. SCPS-286-3 ha desviado su curso hacia la Tierra. Se da inicio al procedimiento Memosil Dastra. 1601 No se detectan nuevos cambios en la trayectoria. Cox olus Mantiene el objeto fijado. 4 minutos para el impacto. 16.03. La nave alcanza el punto establecido. Se despliega el Ajax Shield exitosamente. 16.03. Traducción 31%. 16.05. SCPS 286-3 impacta. Las 5 primeras capas han sido comprometidas más allá de la recuperación. La explosión causada por el impacto libera cantidades inmensas de radiación facetaria. 16.07 La sexta capa es destruida. Los dispositivos de ocultamiento empiezan a fallar, producto de la radiación emitida por SCPS 286-3. 16.13 La séptima capa es destruida. La presencia del objeto empieza a volverse motivo de pánico mundial las unidades de encubrimiento empiezan a movilizarse de todas las instalaciones activas. 16-24. La defensa no parece surtir efecto alguno en SCPS 236 16-24. Traducción 50%. 1628 La última capa termina cediendo. Ajax Shield desmantelado en su totalidad. SCPS SCP y Iris empiezan a intentar posicionarse sobre el asteroide. 1632. SCPS <tose> SCP 236-3 reacciona de forma imprevista, sucumbiendo ante la fricción a medida que se precipita a la atmósfera terrestre. Se desconoce si esta reacción tuvo que ver con el procedimiento o fue alguna especie de reacción por parte del objeto. El Cox Horus entra en estado de reposo y cesa sus funciones principales. 1632. scp S 236 3 logra deshacerse del 80% de su capa exterior rocosa, reduciendo su tamaño lo suficiente para evadir los satélites. 1634. El fragmento desaparece en plena caída libre. Se contacta inmediatamente con los agentes en interior de Bagdur Sojo. Según su testimonio, este impactó a varios kilómetros lejos de la costa, pero no ocurrió ningún otro fenómeno. 1634. Traducción 78%. El sitio 180 es notificado acerca de numerosos pulsos tómicos provenientes del estadio. 1640 se eleva una alerta en las zonas más próximas a la costa por múltiples maremotos. Traducción 100% Acceso concedido Para aquellos que nos ven y no comparten nuestra virtud, Dejen sonar la campana de la Reforma, y recuerden nuestra forma mancillada por sus propias manos. Para aquellos que despiertan del letargo, olvidados en el vacío e ir en grau, unámonos una vez más en nuestra eterna lucha. Aceptemos este último desafío. Traspasaremos el mar de estrellas y descenderemos sobre ustedes como un diluvio de lágrimas. Múltiples caminos convergen aquí. Sueños destruidos se reúnen aquí. El corazón de Catelia está aquí. 16.42 Anomalía no registrada avistada emergiendo del punto de impacto del asteroide. Temporalmente clasificada, como SCPs. 286-4